Hola, hola. Buenos días. Aquí somos comentando un día en la taberna. Y hoy venimos a Total War Warhammer 2, nuestra campaña con los caballeros de Caledor, con Imric. Que estamos aquí, bueno, a punto de cerrarnos. Quedan 16 turnos para finalizar el ritual de defensor. Nuestros rivales de Nagaron tenían la isla de Torelasor que está aquí y no la van a poder conquistar porque están los bueno, nuestros compañeros hombres lagarto de Exo, tal, así que lo tienen feo. Vamos, porque ya hicimos los movimientos a final del capítulo pasado, acabando de cerrar este ejército aquí. Así que nada, ahora mismo, ¿qué nos queda? Reparar esto, queremos, no tenemos dinero. Siguiente, vale, bueno, pues nada. Finalizamos turno, pasamos para adelante y vemos, nada, acabamos de atacar ese ese ejército que nos quedáis suelto Y con eso probablemente si nos da tiempo en el capítulo de hoy, si pasamos rápido, cerremos la campaña Son 16 turnos, van a ser un montón, no sé si va a pasarnos alguna otra cosa Pero bueno, podemos hacer un capítulo un poquito más largo de media hora Que es lo que solemos hacer y ya con eso finalizamos la campaña de los caballeros de Caldor si no acabamos este capítulo Acabaremos el siguiente Depende si tenemos batalla o no Vale Vale, clan escamen desconocido ¡Ojo! Vale Vale, vale, vale Vienen ellos de cara Problema que vamos a tener Los honderos acechantes nocturnos con veneno que son un montón Yo espero que seamos capaces de Tanto formar buena línea Como de colapsarles con los maestros de la espada Así que Vamos a liberar la batalla Vamos a ir a por ellos Y vemos cómo acaba esta odisea Vale Muro tenemos También tenemos mucho, mucho, mucho Proyectil, así que Quitando eso No creo que nos vayan a toser. Tendremos que quitarnos de encima estos asesinos Bueno, acechantes mortales eh, Tienen daños, eh Tienen daños, bueno, veremos lo, lo gestionamos Pero bueno, yo creo que con los maestros de la espada Podemos pasarnos por la piedra a toda esta gente Haremos focus a lo mejor las ratas ogro que nos molestan un poco más. Vale, además ellos tienen mucha experiencia, mucha mucha experiencia. Nosotros estamos recién salidos del cuartel. Bueno, no debería suponer un problema. Ya digo, los maestros de la espada con ese desvío de, es que es como si fueran Jedi, ¿eh? Desvía las flechas, yo porque yo lo valgo. Uy, oh, tenemos el señor del conocimiento, ¿verdad? Vale, vale, vale, vale espérate Vamos a abrirnos un poquito más Esto, esto que estamos haciendo ahora Literalmente, despediros de ello Porque en el Total War Warhammer 3 Se acaba O sea, no tendremos que volver A... A colocar las unidades de un ejército Es como... Puedes guardar el despliegue Y lo tienes... Como estandarizado, entre comillas. Y ahora siempre que vayas a desplegar, puedes guardar el despliegue inicial para... O sea, para tenerlo en memoria, entenderme. Para... No tener que hacer el mismo proceso siempre Venga, otra vez y... ¿Sabéis? Y eso me mola mucho. Vale, vamos a separarnos un poquito. Perfecto. Comenzamos despliegue. Bueno, comenzamos despliegue. Terminamos despliegue. Y para adelante, ¿vale? ¡Oh! Uh. Of order. Uh, uh, ¡Uh! Me confundí, me confundí, me confundí, me confundí. Vale, el señor Conocimiento lo tenemos por aquí. Vale, esta me gusta. A ver, ¿qué me vas a invocar? Vengo un buen pelotazo. Ahora, ya va. ¡Toma! Ah, bueno, oye, ni tan mal. A ver, el señor. Vale, vamos a salir a por ellos. Vamos a salir a por ellos, vamos a salir a por ellos. Vale... Vale, nos giramos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, vamos a colapsar ya nosotros. El señor del conocimiento... Uy, voy, uy, voy, uy, voy, uy, voy. Cuerpo a cuerpo, eso es. Venga, lo que podamos meter cuerpo a cuerpo lo metemos cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto. Vale, vamos a coger el grupo 2, vamos a tirar todo aquí. Llegamos todos y sí, perfecto. Venga, pues nos restablecemos. Vale, vosotros pues pues aquí. Nada, nada, pasamos por encima. Maravilloso. Uh, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Vale, vamos a hacer cuerpo con esta gente. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, pues si nos huyen. Tírale el pelotazo, vamos, chico. ¡Qué peligro! ¡Uy! Oh, no. O ¡Oh, sea, funciona muy bien, ¿no? ¡Oh! Y no tiene... O sea, tiene tiempo de recarga y ya está. Me parece sublime. Pero sublime. Nada, y esta gente no nos aguanta. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta mucho. Ola, ¿de dónde ha salido toda esta peña? Vale Pues nosotros dos aquí Venga, no queda nadie para Pues colapsamos aquí, vale Colapsamos aquí Es que que se vayan... Que ataquen en movimientos horrorosos, eh. O sea, es maravilloso, en verdad, pero a nosotros nos viene fatal. Uh, ¿qué hemos descubierto? Venga, a disfrutar. A disfrutar. No tiene otro nombre, eh. Deberíamos ser capaces de reventar a esta gente. No, no, no nuestros maestros... Ah, que hay una piedra ahí, tú. Vale. ¿Nuestros maestros de la espada no pueden o sí? Oh pues está difícil eh, si podemos traer a alguien aquí para colapsar, venga disparamos desde atrás, vamos a traer a esta gente también, que dispare con el arco, eso es, vosotros aquí, venga un poquito de apoyo, vale, ahora sí con los arcos se notó la diferencia, a esta gente que está haciendo, venga nos los traemos para acá, Nah, ya está, se acabó. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Victoria. Vale, maravilloso. No sé si se van a escapar. No sé si se van a llegar a escapar. Dios, hay una de maestros de la espada que ha subido como tres niveles de experiencia, eh. Mira esto. Dios. Un montón de daño infligido, eh. Maravilloso. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es eso Esta por ejemplo La acechantes No hemos llegado A hacerle daño Casi Nos hemos cargado Al héroe Bueno Está bien Mucho Mucho ejército de Desperdiga Por ahí No Pero está muy bien Eh, 27 38 Con arcos, Está muy guay Vale Vamos a reabastecer unidades ¿Cuánto tenemos? 3000 Perfecto Vale Y retomamos el turno Me gusta Vale, Teotokia, vale, vamos a construir aquí nivel 3, tampoco nos pasa nada, ¿eh? Vale, vamos a viajar, estamos construyendo eso, pero vamos a wow, viajar con Imrik. ¡Uh! Ah, claro, porque me lo arrasaron los orcos, ya decía yo, digo, esto, en qué momento lo hemos perdido nosotros. Vale, Ok. Estos es al fin y al cabo ni, ni se tocan, están en guerra pero por porque quieren. Vale, no, ok, vamos a acercarnos aquí, La... vamos a subir hacia el norte con este ejército que está bien, porque Gorgazán. Ah no, aquí ya no baja, ah bueno, vale, ok, pues, estupendo. Vale, pues nada, vamos a finalizar, subimos de nivel a los que haya que subir de nivel. Gran estratega, maestros de la espada, aumenta el daño, aumenta la defensa también. Esto es una bestialidad. Y luego más tarde les podremos poner más cosas. Fuerza inamovible, lanceros, guardia plateada. Esto, esto, esto es una burrada. Pero una burrada. Vale, bueno. Estupendo. Y al señor del conocimiento, ¿qué le podemos poner? Oh, le podemos poner más hechizos. Potenciación uno mismo y al aliado. Sangre terrenal restaura. Convergencia armónica. suave el espíritu. Miasma. Vale, vamos a poner... Uf, es que... Vale, vamos a meter esto. Armadura de daño por armas básico y poder de penetración. Uno mismo y al aliado. ¿Y ¿Esto es un área? No. 200 metros, 200 metros, 19 segundos, 22. Vale, vamos a meter este. al fin y al cabo nos da penetración, que eso está bien. Estupendo. Y... Ah, espérate. Se me cuidan, que el señor tiene otro punto. Pues no, gran estratega 2. O sea, gran estratega al 3. Y ahora sí, entramos aquí a colapsar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a pasar por encima, pero bueno. Se sabe en dos lados. Misma estrategia. ¿Ves? Ahora el problema, no, no me voy a parar ni a desplegar ancho ni nada. Voy a meter y voy a hacer pam, pam, pam. Y lo voy a sacar todo así a piñón y ya está. Porque si no perdemos mucho tiempo y esto no puede ser. La verdad es que es, es algo que está bien. Que te recuerden la, comenzar el despliegue. Vale. Vale. Tres aquí. Grupo. Tres aquí. Grupo. Estos aquí anchos. Grupo. ¡Uy! Tenemos mucho grupo. Vale. Grupo. Grupo. Y aquí uno y otro. De hecho, el señor del conocimiento aquí... Vale, es para tener... Disparo de arriba abajo. ¿Tiene la loma esa? No, pero aún así es buen disparo. Spy escudo. Bien. ¡Jo! ¡Guau! ¡Está muy bien! Pues mejoraba ya tenía que ser la caña. Vale, vamos a colapsar así, vamos a colapsar así. Vale, y esto es nada. Eh, ¿Dónde está el grupo de...? Vale, el grupo 2, vamos a adelantar un poquillo. ¡Ojo! Vale. Qué listo ha sido, ¿eh? Vale, y el señor del conocimiento por dónde anda. Digo, ¿esta gente está disparando o no? Vale, que no se escape nadie aquí. Vale, eso es. Y ahora el daño que tiene este hombre es... Inaudito. Venga, a disparar. Y ahora es ellos huyendo y nosotros persiguiendo al infinito y más allá. Venga, otra mirada de esas. Está muy bien ese hechizo, eh. Me gusta mucho. Pero mucho, mucho. Vale, vamos a coger dos de arco y vamos a desviarlas hacia allá. Vale. Las otras dos aquí. Y el resto de la Guardia del Mar de Lózer. Vamos a mandarlos hacia allá. Vale, perfecto. ¡Ay! Se ha metido en el bosque y los hemos perdido. Pues nada, aquí colapsamos todos y listo. Venga. Vale, vale, vale, venga. Es que eso de que ataque de movimiento es horroroso, eh. Uf, o que tengan veneno, por ejemplo. Nada, son. Eh, eh. Venga, derivamos gente, derivamos gente. Vale, venga. Pongo un buen pelotazo, hijo. Dale, y Dale, tírale. Ya estamos un poco tarde. Pues nada. Uy, qué mala leche. Dios, qué buena carga. No lo va a echar, eh. Ah, pues sí. Ah, pues no. <ríe> ok. Nah ya, pero esto ya se ha acabado. ¿Qué tal van? Pues estos no están plantando cara, ¿eh? Vale, venga, esos disparos. Bien está, nada, vamos a acelerarlo un poquito. Y listo. Unidades ocultas dónde? Vale, vale, seguidlo, seguidlo, seguidlo, seguidlo Eso es, eso es Mientras les demos Margen a nuestros arqueros para disparar Está bien Venga, en el otro costado cómo estamos Llegando, o tratando de llegar Qué horror, por Dios Vale, aquí Persiguiendo la nada prácticamente Venga, un buen misil Pero por qué no Ya te cansarás, venga, y hemos ganado Perfecto Finalizamos batalla Nah, y estos ya están por el suelo Literal, o sea, los hemos matado a todos Nah, muy bien, muy bien La verdad es que, eh, una lástima Que no haber tenido antes Maestros de la espada, o sea, no se ha podido Dar, porque entre... Los asedios eh, Los rituales, gastar dinero en ejército Que perdíamos las ciudades Que las recuperábamos, venga conquista aquí Venga conquista allá pf, Al final O oh, o sea, también ha sido fallo de decisión bien, mío Porque, bueno, fallo de decisión no Simplemente hemos optado por Por oh, Vale, enemigo de combate Facción destruida, perfecto Vale, subimos de nivel. Vamos a ponerle aquí a hasta... este. Uh, aún no. Leones. del Estelar y los plateados, Hasta el arco. Vale, sí, vamos a meter hasta el arco y ya está. Nos despreocupamos un poco de todo. Eh, vale, vamos a meter otra de forma salvaje. Haría de efecto añadida. Esto es una burrada ya. Vale, ¿podemos volver a la pirámide negra? No. Bueno, si ponemos... Vale, perfecto. Eh... Vale. Nah, ya... Es literalmente pasar turno nos queda. ¿Qué hay que reparar? Eh... Pff, venga, vamos a repararlo. a lo que cuesta. Vale. Vale, pasamos turno, ah, pensé que nos iba a dar otra notificación, otro detalle de notificación, vale Ok, pues no creo que nos vaya a pasar nada más, literalmente Haremos maniobra de ok, estos es aquí, estos es allí, estos es asá Pero con todo lo que tenemos Teniendo en cuenta que vamos en positivo con el flujo de dinero Y que no creo que tengamos ninguna rebelión porque tenemos todo el orden público en positivo Fácil La verdad es que no sé. En, en términos generales. Ojo. Vale. Y ya está. Ya está. Es literalmente ir pasando turnos. O oh, aquí. ¿Quién hay que.? Ah. Digo. ¿Quién tiene que subir de nivel? Eh, vale, este señor. Eh, vale, vamos a poner armadura. En vez de defensa cuerpo a cuerpo. Es que creo que me voy a quedar aquí en Teotokia. Porque si esto. Hace una rebelión orca de la leche, ¿no? Pero. Demasiado oro para un solo ejército Va mucho dragón, pero bueno me, Es que me da igual ir allí a pegarme Literalmente que no, nos da igual Vamos a subir de nivel las cosas Porque me parece feo no hacerlo, pero Jefe de, voy a poner aquí jefe de milicias Uh, bueno, mercaderes, mercaderes Vale, sí Estando como estamos Vale, pues nada eh... Vale, vamos a subir este para el norte Y listo, siguiente turno Y así vamos pasando Los scavens que tenían que hacer el ritual no están Así que sin problema No sé, no sé si esto es solo de estas cuatro facciones O sea, la mecánica esta del ritual es solo de estas cuatro facciones Pero... No me ha gustado nada Porque Es O sea Estando bien establecido, por ejemplo Teniendo aquí como tenemos la pirámide negra Y a lo mejor bajando un poco más al sur Y simplemente cogiendo Un Asentamiento más Que tenga No, es que tenemos mil No tenemos dinero, pero. ¿Teniendo solo un asentamiento más? Con... Con... Vale, ahora Teniendo solo, solo Un asentamiento más Con... Eh, un edificio que te permita corre, Coger o obtener Fragmentos de ritual Ya está O sea, no es estrictamente necesario Que vayas conquistando a muerte Todo lo que hay en el mapa con que tengas tu base bien amueblada y, y te puedas proteger bien con los ejércitos... El ritual enemigo ha fracasado, ¿vale? Ya era, ya era algo que sabíamos que iba a pasar. Si lo lanzan de nuevo, creo que aún así tienen más turnos que nosotros. Y no de eso... El ritual ha fracasado, nuestros oponentes han fracasado en su último intento por influenciar el gran vórtice. Las corrientes de energía que salían de los sitios rituales se han desvanecido, y el cántico ha caído en el silencio de momento. Sin embargo, este descanso tan solo es una alusión. Cuando todo está en juego, no se puede dejar que tales contratiempos te entretengan demasiado. Las preparaciones comenzarán pronto para un nuevo intento. Otros rivales habrán hecho planes. El destino del mundo gira alrededor del vórtice y todos son atraídos de manera inexorable hacia su núcleo. Vale, uh, golpe salvaje... Bonificación de carga, vale Vale, ok Vale, pues le ponemos buscador y ya está Listo Vale, pues nada, fin de turno y pasamos al siguiente Aquí hay algo importante que... Re... No, es que no Uh, es Cuidado con esto, ¿eh? con estos enanos Si se nos vienen encima, lo vamos a tener feo Vale, ok, no creo que nos tengamos que pegar contra ellos Pero bueno, siempre está bien estar protegidos eh, Vale, ok, pues nada, siguiente turno y para adelante Es eso, no sé mm, Conseguimos ciudades pronto o asentamientos temprano Conseguimos amasar los fragmentos de, de ritual Y al fin y al cabo no deja de ser como una mecánica contra reloj Todo el mundo va sumando y el que más rápido suma antes gana Literalmente es así No sé, me parece una Mecánica un poco extraña Porque yo qué sé, viniendo de la campaña Que venimos de los enanos De Total Warhammer 1 No sé El hecho de continuar avanzando De, de conquistar más terreno De ok, tienes que hacerte sí o sí con esto ¡Uy, uy, Uy uy uy uy, uy, uy, uy. Se ha venido el enano Señor, ¿qué hace usted aquí en mis tierras? Vamos a ver cómo le explico yo. ¡Dios! Super garrapatos, martilladores... Este hombre va muy cheto. Eh, vale, vamos a coger as del arco también. Uh, el problema que vamos a tener aquí es el hecho de... ¿Vale? ¿Esto qué hace? Tiempo de espera Más barato Vale, y es probabilidad de disfunción Mágica reducida ¿Podemos llegar a combatir? No Ok, pues entonces no me voy a mover Vamos a reclutar aquí O... Oh, vale ¿Vendrán los enanos a jorobarme? No creo. Vale, nos movilizamos aquí por ir bajando. Esto ya está bastante bien. En... No, bueno, no está tan, tan, tan, tan bien en positivo, pero bueno. ¿Cómo está esta gente? Vale, vamos a gastar los 1.100 aquí para crecer y ya está. Sí, y listo. Siguiente turno. Ah, bueno, no podemos hacer ninguno. Vale, ok. A ver qué se cuece. No creo que nos ataquen. Espero que no nos ataquen. Me parecería feo por su parte. Mira lo que te digo. Vale, pero aquí la ciudad dorada. Hostia, están saliendo una cantidad de orcos, tú. Están montando aquí un, un guaje en condiciones. Bueno, primero están los hombres lagarto. Veremos a ver si se... Si se pelean con ellos... Yo espero no tener que pegar a mí mucho, la verdad, me da igual el asentamiento ahora, tal y como estamos, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno, retomando el tema, con... Eh... ¡Qué pesadilla! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Anarian, the defender, the first phoenix king. It is inevitable that the fifth and final shard of the Star Crown is found upon the sword. O oh, oh, nosa completa el ritual. They were only here for the shard, but even the Loremaster could feel the sword's pull. Or then something else touched their souls. No. ¿Qué va a pasar? Oh, the fabric of reality was torn. From the realm of ruin, the Skaven's horned god mocked its prey oh. and revealed his plan. What the What? celestial event that weakened the vortex was of Skaven design. A parody of the true comet. What? The council of 13, the ratmen's highest authority, for architects of this grand manipulation. What? A task complete and fuel expended. The rocket fell back to the surface. ¿Qué me estás contando? O sea, es un cohete escabe en el a la mierda de magos tenemos propósito sí, sí. discovered its purpose remained unclear until now para was the catalyst to weaken the vortex and goad the other races into action es un cohete de piedra bruja literal they knew the aso would seek to bolster the failing vortex but they were ready. every ritual cast la magia fue stolen ...absorbed into the horned rat's bell. Now soaked in ritual power, the bell will be moved to Earthwan's heart. Okay. If it tolls 13 times, the horned god shall emerge from the vortex, the world doomed. Okay. Estoy flipando Entonces, con este plot twist. Lugar, ah, qué asco. Una no, manada de... Dios, pues no hay pocas, eh. Qué me estás No, murió. O está súper debilitada. No, dos, hay una u otra. But is that enough to make a difference? Esos odiosos escaben desean traer a su terrible dios a este mundo poderoso, señor. No debemos permitirlo. Sigue con tus planes. Aplasta a esos asquerosos hombres rata y hazte con el control del vórtice. Arroba policía menudo plot twist. Yo tengo... Oh, vale, o sea, nosotros Uy, ¿dónde estaban? Estaban como aquí, los ejércitos Escaben Vale Vale Se volvió muy chunga la cosa no estaba esto terminado como nosotros pensábamos, ¿eh? Pero ni de casualidad. Eh, vamos a poner pies en polvorosa. Un puntabilidad. Vale, vamos a poner más armadura. ¿Podemos pasar? Eso es una buena pregunta. ¿Podemos pasar con este ejército por aquí? El, el paso es este, pero la cosa es, ¿nos van a dejar pasar? Mira, nosotros nos vamos a arrimar hasta aquí En el próximo turno ponemos el La actitud de cruzada O sea, de... de uh, uh, no me sale ahora a Marchar y cruzamos por aquí, sea lo que sea, pase lo que pase yo creo que si no nos enfrentamos a la propia torre dorada, fuera, contra ej los ejércitos normales de orcos, seremos capaces de reventarlo todo. Mm, tenemos los dragones, mucho fuego. Confiamos. Ahora bien, esta fiesta que ha habido aquí, ¿qué puñetas es? Vale, aquí vamos a aguantar. A ver, que nos organicemos. Lanzavirotes no quiero Bueno, en verdad sí, cojo más carros El único problema es que este hombrecillo va solo Sí, porque no tiene ni un dragón el pobre A nivel 16 Vale, es un problema Vale, vamos a ponerle como gente de escolta Para que vaya con él Que no se quede este hombrecillo solo Vale Vale, ok, son cuatro de, de línea Para aguantar y hacer cuerpo ni tan mal Pff, esto es, Este ejército es una barbaridad vale. vale, vale, vale Ok, vamos a bajar con este ejército hacia acá No más, vale, me sirve En la guarnición estamos nosotros recuperados no es coña, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, sí. Estamos haciendo las preguntas que importan. En Kenry estamos fuertes. En Vagar también estamos fuertes. Ah, no. En Vagar uh, estamos fatal. Vagar no tiene... Vagar no tiene muralla. Vagar no tiene muralla. Vale. Pues no va a ser este nuestro último capítulo. Porque se ha girado un festival aquí. Brutal. Vale. Ok. Con lo visto. Cerramos este capítulo de nuestra campaña Warhammer. Que aún nos queda el arreón final. Así que. Vale. Vamos a simular. Vamos a ver qué pasa. Y con ese turno. Vemos qué hacemos. Hay que aguantar 10 turnos más. Controlando Kemri. Controlando Numas y controlando Casabar. El resto es sacrificable por el bien mayor. Así, resumido rápidamente. Yo ahí diciendo, bueno, ya son 10 turnos, vamos rápido, se acaba la campaña, vamos haciendo resumen, impresiones, no, no, no, no. No, mi cielo. Madre mía. Y el consejero, ¿no? ¿qué ha pasado? Ostras tú. Vale. Vale, vale. Menuda fiesta se nos viene encima, chicos. Y chicas de la taberna. Vale. ¿Qué me quieres decir? Tratado de paz, te lo firmo. Te lo firmo. Perfecto. Lo necesitaba, ¿vale? Estaban como más al norte. Pero hijo mío, deja de saquearme. Vale, armadura pesada, maestros bueno, es de la espada, perfecto, los blancos. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, ya están aquí. Esta gente tiene un montón de cosas, ¿eh? Vale. Maravilloso, pues con esto nos despedimos hasta el próximo capítulo. Lo de siempre, espero que os haya gustado.